Gracias por estar ahí con nosotros. Ya llegamos al Café Caliente y con nosotros el invitado, el diputado al Congreso por la provincia de Duarte, Franken Romero, un hijo de este pueblo y amigo nuestro, presidente provincial del PRM. Y con él vamos a conversar de estos temas políticos, un año preelectoral, una serie de, de temas y la situación que se está dando y que hoy tuvimos un sondeo en la población y las opiniones del pueblo respecto a la salida de dirigente Ángel Almanza y otros dirigentes que dicen que se van. En fin, uh -huh. todos estos temas. Buenos días. Buenos días, diputados. Diputado. Bienvenido y feliz año. Muy buenos días, Raquel, <risa> Julio, Francis, amigo mío de siempre. Hey. Feliz año a ustedes y a toda la población de San Francisco de Macorís y a todos los que nos lo ven en el mundo, porque ya este canal se ve Así en es. el mundo este entero. Es el número uno. Eh, Dale las gracias por la invitación, mi primera entrevista del año, eh, como dicen, caliente, porque sí. están <risa> sucediendo situaciones eh, sí. a las que tenemos que dar la cara. Pero aquí estamos, bien, sí. responsablemente. Sí. Diputado, ¿es una tendencia eh, que se vayan algunos dirigentes del PRM? Pues mira, eh, yo entiendo que los dirigentes y militantes que están saliendo de las filas del PRM, pues no es algo de ahora de los diferentes partidos, siempre están sucediendo que hay conquistas y algunos ceden a esas pretensiones que le hacen y entendemos también que tienen el libre albedrío de elegir y buscar lo que mejor le convenga. Entendemos nosotros que los dirigentes que se han mencionado, que se van, son dirigentes a carta cabal, eh, ellos como persona moral, eh, son personas buenos dirigentes, que para mí siempre van a ser buenos dirigentes Porque si estuvieron antes y para mí lo eran, seguirán siendo buenos dirigentes Aparte de que son amigos, nunca los voy a juzgar por una decisión que tomen Y eh, ellos sabrán por qué lo hacen Si sí, hay algunos, que solamente puedo decir que uno responsablemente Es el único que se ha dirigido a mí como presidente provincial Que es el doctor Almanza, el que goza de mi respeto y a través de una carta me presentó la renuncia al partido. Es el único que realmente, formalmente, yo puedo decir que se ha presentado ante mí con esa renuncia, la cual yo remití al partido en Santo Domingo inmediatamente. Y la compañera Berenice Payano de Las Guaranas, donde todos sabemos que hay una situación y sí hay situaciones por las que se están yendo algunos, que las conocemos nosotros, y que también el pueblo la conoce. Diputado, y le preocupa esto al Partido Revolucionario Moreno, toda vez de que este año es un año especial, sobre todo eh, decisivo, para elegir los candidatos que van a participar de las elecciones del 20. Entonces, le preocupa esta salida, o, o como estaba aquí el vicepresidente del partido, en el día de ayer el señor Lizardo, como que no mostró ninguna preocupación, como lo vio muy normal. Bueno, Cuando debiéramos buscar más integrantes, no dejarlo ahí, ¿verdad? Eh, para mí sí es preocupante porque recordemos que los votos es con que se gana. Uh -huh. Y se gana que tiene más de uno. Cuando se te va uno, tú pues estás ya perdiendo. Correcto. Ahora nosotros ya como partido tenemos la suerte de que muchas personas se han integrado al partido. Muchas. A través del PREMIL 2, que es la captación de nuevos militantes para nuestro partido y muchas personas y las encuestas que se hacen al respecto en todo, en toda la provincia eh, pues sitúan al PRM en una posición muy muy buena es preocupante porque como te dije son dirigentes que dieron todo por este partido eh, hicieron un partido ganador y lamentablemente por situaciones internas están renunciando al partido como lo hicieron también de, del otro partido que renunciamos todos y vinimos a este partido eh, fue el PRD eh, sin decir que es un mal partido Entonces nosotros entendemos que sí es preocupante Pero nosotros seguiremos trabajando eh, Sé que seguirán algunos otros, sé que vendrán otros Y nosotros seguiremos trabajando porque somos la, realmente la primera opción del poder del gobierno Para ir al poder Diputado, una cosa La crisis política eh, o la crisis de los partidos se refleja en el descontento de la población, al punto de que se debe tomar en cuenta una población apática y distante que no representa el 50% más, que representa más del 50%. Ahora, en estos tiempos, parece que han decrecido los partidos. Eh, no es que los partidos han decrecido, ahora mismo tenemos más de 30 partidos que van a las elecciones del 20, eh, aunque tenemos cuatro, tres o cuatro partidos punteros y dos con opciones de poder. El PRD justamente en este momento no es una opción de poder. La pena llegó a un 5% en el año 16. Y pongamos que de aquí al 20 lleguen a, a un 10. Es una opción de poder. Aquí la opción de poder es el PLD y el PRM. Pero el PRD como... ...partido Mancuerna, bisagra, pues está en una buena posición... ...porque tiene que ser, aliarse con uno, o con el PRM o con el PLD... ...porque ni el PLD ni el PRM ganan solo, aquí nadie gana solo en este país... ...entonces, el decrecimiento de los partidos... ...cuando hablaste del de, de, de contento, perdón, de, de la población... Sí. ...mira, no solamente la población... Sientes descontento porque cuando nosotros como candidatos presentamos al pueblo una opción y presentamos expectativas, le damos esperanzas uh -huh. y la gente nos da ese voto de confianza entendiendo que sí somos los candidatos a elegir y ellos ven en nosotros esperanza y nosotros entonces le damos con la punta del pie principalmente a, al pueblo. Entonces eso tiene un precio y eso lo podemos ver en muchísimos candidatos que fueron electos que le han dado la espalda al pueblo. ...y también al lado de la espalda a los mismos militantes del partido y compañeros. O sea, han sido electos para ellos, para realizar su gobierno, incluso en contra del partido o a espalda del partido. Y ¿Sí? eso está sucediendo a nivel nacional, tanto del PLD, del PRD, del PRM. Eso no solamente en nuestro partido, está sucediendo con todos. Porque principalmente los candidatos a alcaldes son de todo el mundo. Después que ganan, no son de nadie. Entonces. Deputado. Eso está pasando. Eh, querido eh, decir, ¿eh? Eso está pasando <risa> a nivel nacional. Tú, y es algo que claro tenemos. Está. Sí, realmente. Y mira que para mí es preocupante algo. Y es algo que estamos conociendo en el Congreso: que es la unificación de las municipales con las congresuales y presidenciales. Interesante tema que me gustaría que usted me diga cuál sería la, la fórmula. Una parte. Constitucionalmente, usted fue elegido para cumplir un mandato de cuatro años. Correcto. Con la unificación de un año electoral, pero con diferencia de meses, se va a crear una situación jurídica constitucional que no sé cómo se va a resolver, porque los electos municipales están para ser electos en febrero y tomarán el poder municipal en abril 24, que es el día de los ayuntamientos. Uh -huh. Y ellos están por un mandato de cuatro años, que constitucionalmente dice que es el 16 agosto. de agosto del 20. Pues, eh, al respecto, Francia, eh, nosotros estamos conociendo lo que es la ley electoral, la modificación a la ley electoral que viene casualmente a regir las elecciones del 20. Y ese es uno de los puntos que se está discutiendo, e incluso si realmente se va en febrero a las municipales, entonces constitucionalmente modificar para que cuatro meses antes entreguen, porque si no se viola la constitución, tal Correcto. como tú dices, porque Así es el 16 de agosto. Eh, no podemos decir nada al respecto todavía ya. porque estamos conociendo la ley electoral, ya. que yo espero que en las próximas semanas... Eh, se conozca Aunque nosotros salimos de la legislatura, se termina el día 12 y regresamos el 27 de febrero, Correcto. creo que el presidente va a llamar a una sesión extraordinaria para seguir sesionando y conocer lo que es el código penal y la reforma a la ley electoral. Diputado, hay una verdad tangible. Si en lo un que, militante en se En lo que Julio le hace la pregunta, vamos a permitirle... Sí, que te pase atento, con el cafecito. Con el cafecito para que entonemos. Hay café. Sí, sí, sí, si un militante sí. de X partido pasa al PRD, se sobreentiende que está asimilando amable. Gracias. Que está asimilando gracias. la política del gracias. PLD. Si sí. un militante se va al PRD de cualquier partido que okay. sea, se sobreentiende que está asimilando la política del PLD que todo lo que está pasando está bien. Muchas gracias. Porque el, PLD, el PRD es lo mismo que decir el PLD en estas circunstancias de ahora. No, no, yo no creo que sea la misma circunstancia. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, como dije, tenemos casi 30 partidos entre partidos, movimientos políticos y agrupaciones, eh, pues al final se unen todo. Y son dos los punteros. Es, el PRD es un partido fuerte, con las siglas que tiene, a nivel de militantes muy debilitado. Y se ha fortalecido porque justamente hizo una alianza con el PLD. Con el gobierno, y eso le da cierto poder porque le da presupuesto. Entonces, ¿están las condiciones eh, en la Cámara para la reelección de Danilo y modificar la Constitución? Bueno, si nos vamos por votantes, eh, entendiendo que nosotros somos 50 diputados que estamos opuestos al PLD, que somos oposición, pues no le dan los números. Ni siquiera con la oposición interna que tiene el PLD, que es Lionel Danilo, le darían los números. Eh, la reelección a mí me molesta solamente porque hay que modificar la constitución justamente para reelegir a un presidente y Eso se ha hecho por tantos años, tanto, tantas veces Que da pena que cada quien quiera modificar la constitución para hacerse un traje a su medida Da pena eso Da pena, cuando deberíamos modificarla por muchísimos otros aspectos que eh, vendrían en pro de la ciudadanía Diputado, es bueno eh, volver un poquito atrás <coughs> al tema raíz de esta conversación, la situación al interno del Partido Revolucionario Moderno y la salida de importantes miembros. Usted destacaba de la situación de los alcaldes, de que necesitan el respaldo de un partido fuerte para llegar y luego no son de nadie cuando llegan. En el sondeo en la primera media hora de este programa, la gente común de las calles, sobre todo los que están alrededor del ayuntamiento, justo en el Parque Duarte, se expresaban y decían... Lo que está ocurriendo en el PRM es culpa del alcalde Alex Díaz, así lo escuché. Él es el que ha destruido el partido, así lo dice. ¿Qué opinión le merece a usted? Mire, joven, yo creo que todo el pueblo sabe que Alex y yo fuimos dos benjamines de la política, vamos a decir, porque hicimos una campaña y vendimos unas expectativas y vendimos unas esperanzas, y vendimos un gobierno para el pueblo. Eh, señor Alex Díaz, inmediatamente llegó a la alcaldía, pues hizo su plan de gobierno muy independiente del plan que nosotros presentamos, que incluso lo presentamos en la UNE, sí. después de muchísimos meses de un estudio con todos los integrantes del PRM, y él llegó allí y ya hizo un gobierno muy diferente al que nosotros hizo presentamos. Eso casa aparte, como decimos en Dominicana. Hizo, hizo casa aparte. Hizo y a veces hay que entenderlo, porque es una posición bien difícil. Yo no voy a, a, a juzgar la gestión como alcalde, porque a nivel de lo que es San Francisco de Macorís, el pueblo ha cambiado un poco en lo que tiene que ver con limpieza y con algunas cosas, eh, que tampoco había que vanagloriarlo, porque para eso es el presupuesto, para hacerlo. Y usted fue a eso, justamente. Correcto. Lo que yo he dicho es de del señor alcalde es que él ha gobernado a espalda de partido. Y ese es el descontento que hay con las gentes, o con la gente. Entonces, nosotros tenemos un sistema que es realmente socialista. Y ese sistema, eh, la gente espera mucho de los gobiernos. Y el único gobierno que tenemos aquí es el alcalde, la alcaldía, porque maneja un presupuesto para obras eh, públicas, para acción social, cultura... Eh, y demás, y también de ayuda. Entonces, eso es algo que eh, ustedes que son abogados, yo que soy cuasi abogado, uh -huh. podemos decir que la costumbre es la ley. Uh -huh. Y es una ley asistir, además está en la Constitución, la claro. parte social. Claro. el gobierno maneja una de las partes sociales de mayor eh, éxito prácticamente, porque incluso ha logrado tener computado los que necesita para ganar, sí, porque Entonces, son asalariado con una tarjeta, exacto. pero eso no es malo. No, no es malo, no es malo, porque lo que tenemos que darle, la educación que tenemos que darle a, a, a la gente, al pueblo, es que cuando estamos recibiendo algo del gobierno, ya dígase del alcalde, del ejecutivo, de cualquier ministerio, no, es que no están dando nada, es algo que nosotros pagamos por adelantado a través de los impuestos y a través de las donaciones que recibe también el, el Estado para asistir al pueblo. Que el presupuesto no se maneja tal cual uno quisiera, no, no se maneja tal cual uno quisiera. Pero sí que la gente entienda que no está pidiendo y exigiendo ni que le están regalando nada. Eso es algo que, para lo que nosotros fuimos elegidos. Nosotros como diputados, primero para hacer las leyes que se cumplan por el Poder Ejecutivo, eh, para fiscalizar justamente ese presupuesto del que estamos hablando y para representar al pueblo. Como no pueden ir 50.000 personas a hablar por ello, bueno, eligen a nosotros como diputados y nosotros los representamos. Mire una cosa, ¿no será.? ¿Y, y usted qué piensa? que se. Que esa queja de que le ha dado la espalda al partido, pensando que tiene el gobierno municipal, ¿no estaría creándose una situación de crisis donde el partido tiene que entender que los ayuntamientos tienen un tamaño? Porque no, va, no hay cama para tanta gente. Así es, eh, también tenemos que entender eso. Eh, no hay cama para tanta gente, pero... El trato, ya, yeah. el maltrato, el ignorar a las personas, el darle la espalda. O sea, nosotros tenemos personas acá. Recordemos, señores, que nosotros como partido, dígase PRD, PRM, tenemos 16 años fuera del poder. Y aquí hay gente que gastaron su última chancletita detrás de nosotros para que nosotros le ponemos una patada porque lleguemos al gobierno. Y no estoy hablando específicamente del caso de Macorís. Estoy hablando a nivel nacional. Y lo que podemos decir lo mismo. en Santo Domingo, podemos decir lo mismo. Podemos decir en sitios cerca de aquí, en Las Guaranas, podemos decirlo también en Cenoví. Alcalde nuestro, nosotros que conquistamos, que ganamos el, el poder, el pueblo nos dio esa opción y le hemos dado la espalda al pueblo. Y yo digo le hemos dado porque me siento responsable, porque responsablemente puedo decir que yo sí fui responsable de que muchos alcaldes llegaran a esa alcaldía. Porque trabajamos para eso. Así igual que todos los militantes del, PL, del, del PRM. Y no solamente el PRM. Gente de fuera. Sí. Diputado, en su cargo como presidente provincial del PRM, ¿qué está haciendo el PRM eh, para embarcarse a lo que es el objetivo del 2020? Pues mira, nosotros como partido que... Por primera vez eh, tenemos ya presupuesto, porque desde que el partido se deformó, no tenía presupuesto hasta el 16 que ganamos ya, que fuimos la segunda opción. Eh, ahora tenemos presupuesto y lo que está haciendo el presidente Paliza es organizando el partido en cada provincia a través de locales, porque todos los partidos que violan la Constitución qué cosa, qué cosa. No no, no, no es capaz. Aquí los candidatos violan la constitución. Los electos violamos la constitución. Los presidentes, aquí todo el mundo viola la constitución, sin embargo, juramos en la Biblia que vamos a respetar la constitución. Mas sin embargo, la constitución es clara y precisa respecto a los partidos que tienen que tener un local por lo menos en cada municipio cabecera. Sí. Y no hablo de mi partido, estoy hablando de todos los partidos. Bien, Puerto Plata. Recibiendo, que, que riren, recibiendo eh. dinero. Sí. Y vamos a estar claros, los partidos aquí reciben, aquí hay cuatro partidos que reciben 600 millones de pesos anuales. De tu dinero, de mi dinero, del dinero claro. del pueblo. Y dice que debe de tener un local. Y dice que debe de tener un local. Entonces, la Junta Central, que es el órgano regulador. Yo que soy chiquito y no recibo nada como Fuerza Nacional Progresista, si tengo mm. que estar tranquilo, porque nosotros no podemos tener un partido. Un, un, un, un local. local abierto. Si el, si el PLD no, no, lo no, lo no tiene. No, no, ustedes tienen que tener un local abierto en partido. ¿Entiendes? Pero, pero, pero lo que hace es que lo mal es lo que se imita. Sí. Si pongamos un ejemplo ahora mismo, Fulvio. Aquí hay gente que quiere ser presidente de la República. Sí. Tienen Proyecto de nación. Proyecto sí. de nación. Sí. Y toditos tienen vallas. Sí. Eh, vallas. Violando la constitución Prohibido y violando por, la, ley, por la ley. Violando la partidos. ley. Una ley que duró 18 años dando vueltas, que por fin la, la, la aprobamos, la ley de partidos, y saben lo que quieren ser presidentes Ay, Dios mío. con vallas y sí. otro candidato también. Diputado, pero esa ley establece sanciones, ¿por qué no? Aplicarla? Sanciones, justamente, porque luego no no la ningún. regulador, que es la Junta Central Electoral, esperando el reglamento. Porque es otra cosa que tenemos que ver, Raquel. Duramos tanto tiempo para aprobar una ley y de, después, y fuera, fuera del Congreso, viene un reglamento que no tiene nada que ver, ni, ni nadie que participó, hacer un reglamento muy contrario y de la, escúchame la expresión, y daña la ley. Y <risa> daña la ley. Entonces, si un candidato presidencial, vamos a ver, si no vamos a poner los pequeños, sí. quiere ser presidente y empieza violando la ley, entonces, ¿qué confianza le puede generar a la ciudadanía? Así no. es. Bueno diputados, lamentablemente se nos acaba el ah, tiempo. No, pero, pues, ¿se sí. <risa> bueno. Se nos acaba el tiempo, pues bueno se planificará otra entrevista más adelante. Eso es lo que usted. vamos a semanal, para dar seguimiento <risa> a <risa> las bien, acciones claro. que ustedes como partido van a realizar para fortalecer y no seguir dejando escapar gente porque de alguna forma le Hay va a afectar. Hay que fortalecerlo, paz. así es, así, es, <ríe> así, así es. es. Nos vamos, gracias al diputado Franklin Romero por haber estado con nosotros y presidente del Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de Duarte. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en La Mañana.